Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado LINAFA. LINAFA. La Asociación Deportiva Municipal Huarco te invita a que sigas apoyando a nuestro amado club. Este domingo, 16 de febrero, Municipal Huarco, Municipal Corredores. Estadio Quincho Barquero de Paraíso, a las 2 de la tarde. Yo colaboro con Mil Colones. Segundo partido de la Primera División del INAFA. Eliminatoria a dos partidos, ida y vuelta. Muertes súbitas. Gracias infinitas por tu apoyo incondicional a nuestra institución Te esperamos, vos sos nuestro jugador Vamos Guarco a ganar, vamos Huarco Este año sí, te invita, véalo Disfrútalo a través del YouTube de TV Cartago Deportivo. En vivo y en directo desde el estadio Quincho Barquero en Paraíso. Domingo 2 de la tarde. Partido de vuelta. Municipal Huarco, Municipal Corredores. Yo colaboro con Mil Colones. TV Cartago Digital, apoyamos al deporte, porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.